Nuestra última ponente es Patricia Salvador. Patricia es periodista y epidemióloga de la Universidad Juan N. Corpas de Bogotá y magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como coordinadora del Centro Nacional de Enlace, unidad del Ministerio de Salud, encargada de intercambiar información 24 horas, 7 días de la semana, con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud su trabajo es bien como de película de ciencia ficción, de hecho te he preguntado todo el día cuál es tu película favorita, porque ella, ella, el trabajo tuyo te demuestra cómo finalmente el cambio climático y la movilidad internacional de personas puede afectar gravemente en epidemias y en enfermedades en nuestro país. Entonces la pregunta es cómo nosotros tenemos que enfrentarnos y cómo tenemos que desarrollar nuestras ciudades para poder, de la mejor manera, eh, controlar, por ejemplo, algún brote de ébola. Bueno, eh, muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Agradezco también a la Biblioteca del Congreso por esta invitación y porque es una oportunidad de mostrar eh, ...que efectivamente estamos tra tratando de avanzar en ciudades sostenibles... ...pero para poder disfrutar de estas ciudades necesitamos una población sana. Eh, ¿Con este avance Sí. Bien. Lo primero, eh, contarles un poquito sobre eh, cómo estamos trabajando... ...a nivel del Ministerio de Salud este tema. Eh, y para eso no puedo dejar de hablar del Reglamento Sanitario Internacional... Este es un instrumento jurídico que es internacional y que en Chile y en todos los países que son vinculantes de la Organización Mundial de la Salud es ley de la República. En Chile, eh, a través del decreto 230 del año 2008, esto se convierte en una eh, ley de la República y básicamente contempla algunos cambios importantes. En el año 69, ahí usted puede ver eh, la versión amarilla que, que aparece ahí en la pantalla. Esta versión era bastante más limitada porque solamente vigilaba tres eventos y era cólera, peste y fiebre amarilla. Pero la nueva versión, la del año 2005, que fue cuando se adopta esta nueva, eh, este nuevo texto... Eh, abarca entonces ahora todos los riesgos en salud pública y se introduce un término nuevo que se llama las emergencias de salud pública de importancia internacional. Ese término SPI que nosotros en salud manejamos a, a diario y que estamos eh, tratando de vigilar para que efectivamente cualquier brote o cualquier evento no se nos vaya a convertir en una SPI. Antes también eh, solamente habían medidas preestablecidas para dar respuesta a cualquier emergencia y eh, es decir, si ocurría un brote, entonces el reglamento decía usted debe hacer A, B, C y era como un, un paso a seguir. Actualmente, la nueva versión del reglamento nos permite tener respuestas adaptadas dependiendo del tipo de evento que se presente. Y lo último, el último cambio que se introduce en esta eh, nueva versión del año 2005, es que antes solamente se hacía control en las fronteras de los eventos. Pero sabemos que lo, los bichos no tienen eh, verdad, pasaporte y pasan. Y es ahí donde entonces eh, viene el cuestionamiento. Tenemos que vigilar solamente en las fronteras, sabiendo que con la globalización podemos tener eh, lo que tú mencionabas quizás un ébola. Actualmente hay un rebrote en este momento, esto es nuevo, eh, eh, en República Democrática del Congo, se pensaba que la epidemia en África estaba eh, controlada, estuvo controlada un buen tiempo, sin embargo esta última semana nuevamente tenemos eh, tres fallecidos, tenemos ya 12 o, o más, de 10, eh, más de 12 personas sospechosas, algunas confirmadas. Entonces, estamos frente a algunos riesgos que se están dando, por lo tanto, este reglamento nos va a traer la pauta y nos va a marcar eh, cómo debemos responder. Básicamente, esta es como la línea de tiempo eh, del reglamento. En el año 2005 se aprueba, en el año 2007 recién entra en vigor en los países en el año 2009 se nos pidió a todos los países levantar cuál era nuestra capacidad de respuesta, con qué tenemos para responder a estos eventos, a estos cambios que están apareciendo. Y se nos dio un tiempo hasta el año 2012 para que los países pudiésemos instalar esas capacidades básicas para responder a las emergencias. Ocurrió que en el año 2012 hubo una cantidad de países que no cumplió, por decirlo con esta tarea, no tuvieron los recursos, muchos de ellos, para instalar estas capacidades básicas, por lo tanto, se pidió prórroga. Chile fue un país que no pidió prórroga lo que no significa que tenemos todas las capacidades para responder. Nos hacen falta cosas, sin embargo, teníamos como la cuota mínima, por decirlo, para poder responder frente a los cambios que, que se están presentando. Y es así entonces, como en el año 2016, que fue el año pasado, todos los países del mundo teníamos que tener una capacidad mínima instalada para responder a estas emergencias. La finalidad del reglamento, ahí está marcado con negrita, los verbos, ¿verdad?, prevenir la propagación de enfermedades, a la población, controlar esa, esos eventos que pueden surgir y dar una respuesta. Eh, sin embargo, algo bastante interesante que nos plantea el reglamento es que hay que evitar las interferencias innecesarias tanto al comercio como al, al tráfico de, de personas, al tránsito de las personas. Y esto ha sido bien cuestionado porque en un caso como ocurrió cuando fue el tema del ébola, eh, que tuvimos este brote bastante importante en África, hubo países que pusieron como restricción suspender sus vuelos. Y en ese aspecto estaban, eh, no, estaba, no se estaba cumpliendo con el artículo 2 de este reglamento, que dice que usted no puede decirle a las personas no viaje. Eh, por eso, al decirle a la persona no viaje, el país tiene que asegurarle a esa persona que no va a enfermar. Entonces, ahí es donde están nuestros desafíos. El Centro Nacional de Enlace. Eh, nace precisamente del artículo cuarto de este reglamento y es una unidad que funciona dentro del Ministerio de Salud y que está encargado básicamente de eh, hacer una vigilancia epi epidemiológica. Eh, hacemos análisis de los eventos tanto nacionales como internacionales y estamos pendientes de que todos estos eventos no se vayan a transformar en una emergencia importante en el país. Eh, para eso, en Chile eh, tenemos un Centro Nacional de Enlace que, como les comenté, funciona desde el año 2008 cuenta con profesionales que todo el tiempo están tratando de detectar eh, los brotes o los eventos que pueden ocurrir, evaluamos, verificamos información eh, y además de eso tenemos en todo Chile un centro regional de enlace, es decir, cada región tiene un centro regional que nos informa al nivel central cuando ocurre algo extraño en regiones. Esta es como la sala nuestra en Santiago, ahí tenemos un, una sala de operaciones donde eh, cada vez que hay una emergencia en el país de cualquier tipo, sea una, una emergencia ambiental, una emergencia epidémica o una emergencia eh, basada en, en desastres, ahí es donde se reúnen las autoridades, se toman decisiones, se cuenta con equipos allí de, eh, como por ejemplo telefonía satelital, etcétera, para poder responder a estas emergencias. Básicamente el centro de enlace lo que hace entonces es que toma información y la difunde eh, desde los riesgos más mínimos que podemos tener nosotros, que nos dice a nosotros la Organización Mundial de la Salud. Yo tengo 24 horas para informarle a la Organización Mundial de la Salud ante cualquier evento que pueda estar ocurriendo en el país. Yo no debo esperar la confirmación del laboratorio. Ante la sospecha yo debo informar a la Organización Mundial de la Salud de lo que está ocurriendo en el país. Y eh, además de esto, entonces, reunimos toda la información disponible y también tenemos algo bien interesante, que es que cuando ocurre algo en un país vecino eh, o en un país de otro continente todos los países tienen un centro nacional de enlace. Por lo tanto, si yo detecto que hay un evento en un país, ya sea en África, en Europa, en Asia, en cualquier lugar, yo puedo, tengo vía directa, me comunico directamente con los colegas del centro de enlace de ese país y puedo entonces de esa manera averiguar con mayor detalle qué está ocurriendo en ese eh, eh, específicamente frente a ese evento en ese país. Aplicamos este anexo, ahí se ve eh, de pronto muy pequeño, pero eh, la idea de esto es que el reglamento nos otorga un algoritmo de decisión. Este algoritmo tiene cuatro preguntas. Si dos de estas preguntas son afirmativas, yo estoy enfrentando como país una emergencia importante que debo eh, informar. Entonces, las SPI, que les decía que son eventos extraordinarios eh, y que constituyen un riesgo para la salud pública, que pueden exigir una, una respuesta internacional coordinada, son las más importantes que yo debo informar hacia el ente internacional. Y estos son los que yo debo notificar de manera obligatoria. Los que pueden tener una repercusión grave para la salud pública, los eventos que son imprevistos o inusitados. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos eh, un brote, por ejemplo, en el caso de la influenza. La influenza es algo que se da generalmente estacional en invierno, ¿verdad? Pero si yo tengo un brote de influenza en verano, ya es algo raro. O si tengo un brote de influenza como ocurrió en México con el H1N1 que se estaba dando en una población joven y sana, eso es raro. Entonces, eso yo lo tengo que notificar. Y aquellos eventos que tienen riesgos de propagación internacional. Este es mi flujo de información, el centro enlace está ahí en amarillo. Yo informo hacia el punto focal de la OMS cuando ocurre una emergencia y la información sube a la directora general de la OMS, quien definitivamente es la única que puede decir si estamos o no estamos frente a una emergencia de salud pública de importancia internacional. La pregunta entonces, ¿puede una emergencia de salud pública de este carácter, eh, o sea, el cambio climático, generar una emergencia de este tipo? La, pues la respuesta es afirmativa y por eso el Ministerio, ha, eh, a través de una resolución, se ha establecido un grupo de trabajo para eh, estudiar un poco estos fenómenos, estos cambios. Y estos son algunos de los cambios que estamos nosotros ya vigilando por el cambio climático. Lo primero la morbilidad y mortalidad relacionada con las temperaturas. Esto de hecho fue una noticia de prensa, eh, que se, se está, el fenómeno del niño ¿verdad? está generando bastante problema en nuestros mares. Eh, los fenómenos meteorológicos, que como vemos ahí están los aluviones, hay una página de cambio climático en Chile y cada vez que ocurren estos aluviones obviamente están en primera eh, línea. Esa fue la tormenta de arena que tuvimos hace poco en Arica y por supuesto eh, la tremenda sequía que hemos vivido por mucho tiempo también eh, y que según esta nota estaría afectando hasta el 76% de la superficie de nuestro país. La contaminación ni hablar, ya lo han mencionado los expositores anteriores, verdad, la de las contaminaciones de las aguas, de los mares, ambiental, el ruido, que de verdad que también esto genera eh, bastante eh, estrés en la población. Todas las enfermedades que son transmitidas por agua y alimento. Aquí, por ejemplo, tenemos, sabemos lo que ocurrió hace poco con el tema de la marea roja. Y el tema de la marea roja es interesante porque obviamente con el aumento de las temperaturas en, en el mar se genera esto, pero la población consume muchas veces estos productos del mar que están contaminados y produce entonces este cambio climático un efecto en, eh, en la salud pública. Lo mismo que está ocurriendo en muchos países con los brotes de cólera y que se están... Eh, eh, identificando con esto del cambio climático. Se dice que muchos de estos casos de cólera en el mundo son atribuibles a este cambio. Enfermedades transmitidas por vectores, ahí vemos una foto no muy grata de verdad, en, eso ocurrió en Argentina hace, este año, una ratada que le llaman verdad, en un barrio donde los niños conviven verdad, con estos roedores, eh, ya tenemos en chile o sea no en chile sino en puerto rico pero afectando a la primera mujer chilena que es madre de un niño con microcefalia por haber adquirido el, el virus del zika y que son una de las principales complicaciones y todos estos vectores que son los mosquitos están apareciendo en chile ya tenemos el vector del zika que es el mismo que produce el dengue el chikungunya la fiebre amarilla lo tenemos presente en arica está presente en isla de pascua ya tuvimos un brote de dengue el año pasado en isla de pascua por lo tanto no somos ajenos a esta realidad y por eso se está trabajando fuertemente como Ministerio de Salud en tratar de controlar estos vectores. Ahora, es un poco complicado y un poco difícil cuando estos vectores están en nuestros vecinos y muchas veces nosotros eh, hacemos ¿verdad?, la contención de nuestro lado, pero si el de al lado... ¿verdad? Eh, de pronto no lo hacen no porque eh, no sea parte de su política, sino que están tan acostumbrados a convivir con ellos y han aplicado políticas y no funciona, eh, muchas veces ocurre que entonces eh, nuestros esfuerzos se ven un poco limitados. El tema de la escasez de los alimentos y el agua, obviamente sabemos, esto también se ha hablado de manera amplia en esta oportunidad, se sabe que esto también tiene que ver con lo del cambio climático y por supuesto, por supuesto los efectos mentales, aquí eh, veíamos cómo eh, a través de, una, de un estudio que se hizo que el cambio climático está afectando la salud mental, la gente se está volviendo más, eh, más violenta y esto también se está trabajando a través del Ministerio de Salud. Este, eh, hace poco, en el año 2015, eh, se nos envió a un grupo a Japón para poder tomar el modelo de salud mental japonés y adaptarlo a nuestro, a nuestro Chile. Es un poco complicado porque las eh, culturas son muy distintas, muy diferentes, eh, pero estamos trabajando en eso, estamos tratando de ver cómo adoptamos este modelo de salud mental de Japón a nuestra realidad chilena post-desastre, post-eventos traumáticos. Y bueno, ahí están también todos los efectos nutricionales que tiene el cambio climático, cada vez más eh, están apareciendo estos alimentos eh, que ya no son los naturales que comían nuestros abuelos, ¿verdad? Cada vez más comimos cosas congeladas, enlatadas, etcétera, la facilidad que le permite a estas mujeres solas, ¿verdad? Sobre todo que eh, se mencionaban en, el, en, el, en el, el anteriormente, que cada vez más están apareciendo, y cuando uno habla con estas personas, o que son personas que efectivamente trabajan todo el día, Obviamente no tienen el tiempo para estar cocinando todo el tiempo, se está postergando cada vez más la maternidad, las mujeres ya no quieren tener guagua, ¿verdad? Ya, eh, es como que es, es todo un, un mundo de cosas que está ocurriendo y esto está obviamente perjudicando de alguna, de alguna manera eh, nuestro sistema de, de salud. De hecho se sabe y está comprobado por estudio que eh, las mujeres que son más propensas a tener un cáncer son aquellas que no han, no han sido madres. Eh, y bueno, y obviamente las enfermedades infecciosas que están aumentando, cada vez más hay gente que es alérgica. Quizá usted cuando era chico o cuando era niño no era alérgico, pero ahora tiene alergia. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué antes no me pasaba y ahora sí? Y es producto de todos estos cambios. Cambios en la humedad eh, del, del clima, ¿verdad? Eh, aumentan a veces en zonas que eran muy secas, ahora hay humedad. O viceversa, zonas que eran muy húmedas, ahora están secas. Entonces, esto está generando, obviamente, que nuestro cuerpo trate de adaptarse. Y eh, ahí es donde estamos, es una lucha entre el cuerpo, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo. Así que, de esta manera, nosotros como Ministerio de Salud estamos trabajando. Eh, bueno, aquí para, esto no lo voy a mencionar ni lo voy a leer, lo va a tener si a alguien le interesa de pronto profundizar un poco más en el tema. Aquí está una lista de enfermedades, es un ejemplo, enfermedades que podrían ocurrirnos eh, si ocurre tal cosa. ¿verdad? Por ejemplo, si hay, una, hay urbanización, hacinamiento urbano, obviamente eh, puede ocurrir, por ejemplo, un brote de dengue. Hablábamos de las ciudades sostenibles, por ejemplo, hace poco estuvimos en el norte, en Arica, Viendo esto del vector, el mosquito que está eh, se ha re, reintroducido nuevamente a nuestro norte y estábamos haciendo una inspección y uno se da cuenta que, por ejemplo, los techos en Arica son planos, porque como no llueve, verdad, Entonces, las casas son de verdad cuadradas. Entonces, la gente acumula cosas en el techo. Entonces, ya no sirve esto al techo, ya no sirve esto al techo. Al techo, al techo, y resulta que cuando no viene a ver, eh, ahí es realmente un foco donde eh, estos criaderos de, de mosquitos y de larvas y de cosas empiezan ahí a tener. Entonces, nuestras ciudades sostenible. alguien lo mencionaba también, tiene que ver un poco con la realidad de nuestra región. Porque los riesgos que tiene Arica, en este caso, por ejemplo, como los vectores, como el mosquito, no los tiene Magallanes. ¿verdad? Y en Magallanes quizás son otras las cosas y otros los riesgos que debe, deberíamos nosotros eh, tener presente para poder eh, realmente construir este tipo de ciudades. Entonces, como conclusión, solamente algunas acciones generales para ir eh, concluyendo. Se está identificando en estos momentos cuáles son las zonas más vulnerables o de mayor riesgo para la salud de la población. Se está haciendo monitoreo de variables ambientales que dan cuenta de este cambio climático que tenemos eh, otra cosa importante, estamos trabajando con otros sectores porque es un error pensar que los problemas de salud los responde salud. Generalmente, eh, ahí es algo que, eh, les voy a poner un solo ejemplo que se lo comentaba a José Miguel en estos eh, intermedios al comienzo. Yo le contaba, cuando fue el brote del ébola, nosotros como Ministerio de Salud trabajamos de la mano con Cancillería, con la Policía de Investigaciones, y ellos a diario nos hacían llegar, por ejemplo, Cancillería a diario me hacía llegar a mí un listado de las personas que solicitaban visa en África para venir a Chile. Entonces yo ya sabía, al final de la tarde, ¿Cuántas personas de África venían? Esa lista yo iba, se la entregaba a la PDI en el aeropuerto La PDI ya sabía que estas personas venían Y se le hacía un seguimiento eh, por 21 días En este caso del ébola Que era como el máximo periodo de incubación En que las personas podían enfermar Si venían de país de riesgo Teníamos que eh, una vez al día llamarles Y decirles está bien, tiene fiebre, etc. Y si no venían de país de riesgo Una vez a la semana hacer este seguimiento Muchas veces se nos perdían y nos decían, vamos a hospedarnos en el Hotel Sheraton. Y íbamos a hacer la, eh, eh, la investigación y ya no estaban en el Hotel Sheraton. Entonces, ahí la, la PDI, de manera mágica y asombrosa, nos ubicaba ¿verdad? A, a, a estas personas y nos decían, no, ya no están aquí, están allá. Y a veces nos pasaba que le preguntábamos al, al viajero, ¿verdad? Oiga, ¿usted por qué dice, puso al entrar que iba a estar en este hotel y ya no está? Y el extranjero nos respondía, no, es que el taxista dijo que era muy caro. Y me llevó a una picada. Entonces, ocurre en nuestro país. Pero tenemos, nosotros, yo como alumno puedo decir, ah, se me perdió. Pero si viene de un país de riesgo, estamos poniendo en riesgo a toda la población. Por lo tanto, el, el trabajo nuestro, somos como un poco espías de los virus, estamos ahí detrás de la gente, pero lo hacemos en pro de la salud pública y para eso también entonces trabajamos con otros sectores. Es súper valioso para nosotros, de hecho, esta instancia, donde ustedes puedan conocer y saber lo que estamos haciendo también. Por último, eh, fortalecemos eh, nuestros sistemas actuales de vigilancia. Eh, existe en el ministerio un referente para cada tema, es decir, hay alguien que está pendiente de los virus respiratorios, hay otro que está pendiente del sarampión, hay otro, y así de todas las enfermedades, y así estamos todos eh, bastante vinculados. Así que eso básicamente. Gracias.